Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, nuestro canal de toxicidad 100% natural recogida de los mejores sitios de internet, pero hoy tenemos que hablar de, de noticias, este vídeo va a ser puramente de noticias, noticias calientes, noticias recién recogidas, eh, como por ejemplo la compra por parte de Sony, gran compra. Hay que reconocer que ha sido un buen movimiento de Sony. Vamos, eso sí, a desgranar un poco todo esto de la compra de Bungie. Que es eh, los creadores de Halo. No es una desarrolladora cualquiera. Tiene mucho talento y, por supuesto, esperamos que, que haga grandes cosas. Bueno, vamos a ver primero las noticias... Por supuesto, el primero en, en felicitar a, a Sony ha sido el propio Phil Spencer. Vamos a leer la noticia. Hace uno, unos instantes que se ha confirmado que Sony ha adquirido Bungie. Es curioso porque está, eh, desde ayer eh, algunos eh, con intenciones un poquito de trolear a la gente intentaban eh, soltar el bulo de que Sony iba a comprar, eh, bueno, ya eh, por ejemplo Capcom, eh, Ubisoft y ya lo más delirante era eh, Nintendo. Eh, sin embargo nos hemos levantado con que sí que ha comprado algo, ha comprado Bungie, que como digo son los creadores de eh, Halo, los primeros Halos supuesto eh, son una compañía con una gran trayectoria y con un gran talento eh, eso es indiscutible así que están de enhorabuena Sony eh, me, me alegro incluso hasta yo de por lo menos darle una buena noticia a los de PlayStation vamos a seguir con la noticia vamos a seguir leyendo la noticia para que ustedes sepáis todo lo que tenéis que saber y por supuesto, mmm, enterarnos de todo. Debemos tener en cuenta que sus títulos se seguirán lanzando tanto en Xbox como en PC. ¿Cómo? A ver, a ver, ¿qué pasó? Aunque ahora mismo formen parte de la división de videojuegos de Playstation, debemos tener en cuenta que sus títulos se seguirán lanzando tanto en Xbox como en PC y que a medida que vayan surgiendo sus nuevas ideas, ellos tendrán la última palabra, claro está, como ha pasado con Activision Blizzard o como ha pasado con Bethesda, sobre cómo llevar a cabo su desarrollo. Era de esperar que el estudio japonés moviese ficha tras la increíble noticia que abordó recientemente a los amantes de Xbox con la compra de Activision, para conmemorar este acontecimiento que nadie esperaba el día de hoy. Phil Spencer ha comunicado en su cuenta oficial su entusiasmo por esta adquisición. Vamos a escuchar lo que, eh, lo que ha dicho Phil Spencer. Dice: Me gustaría dar la enhorabuena al talentoso equipo de Bungie, Bungie por su gran creatividad. Felicidades también a PlayStation y a Herman Hulch por añadir un gran equipo con talento a su cartera a su cartera de estudios. Bugi tiene una, un potencial ilimitado para unir a amigos de todo el mundo. Hemos encontrado un socio en Playstation que comparte nuestro sueño. Está comprometido a acelerar nuestra visión creativa de crear entretenimiento que abarque generaciones. Por otro lado son las felicitaciones de Phil Spencer a, por la compra de, eh, de Bungie. Problema con el tema de Bungie que no todo como ¿cómo decirlo? <risa> eh, no es tanto una compra sino más bien ¿Cómo decirlo? Ellos... Bueno, vamos a seguir con el, con el tema. Xbox Game Pass entregó 480 dólares en juegos durante el mes de enero. Que el servicio de Microsoft ofrece un valor tremendo es un hecho incontestable y sin matices pero a veces perdemos la perspectiva de cuánto dinero podemos ahorrar al mes simplemente haciendo uso de él y es que las ventajas no están solamente solo en la llegada de algún triple A también en el resto de juegos que en su conjunto suman una importante suma de dinero por supuesto no todo lo que sale al mes es jugable para cada jugador algunos juegos ni los solemos cero interés bueno, cero interés a mí me interesan todos, pero bueno pero siempre hay algo a lo que jugar y esto hace que estés contento de pagar tus 12 euros 13 euros en verdad si es ultimate en mi caso me pasó me pasó con Mass effect dicen en generación xbox eh, legendario edition que al haberme pasado los juegos originales difícilmente me hubiera puesto con ella pero al estar en Game Pass me he pegado a un atracón de chefar de enorme. equipo Game Pass ofrece un valor enorme cada vez. Y si 480 dólares es mucha pasta, para calcularlo desde, de, desde de Load out, han usado los precios vigentes de los juegos liberados en la Microsoft Store de Estados Unidos. Se destacan adiciones como la trilogía de Hitman, que equivale a 99 dólares, 100 euros. ¿no? Eh, entre otros juegos más como Rainbow Six, Extraction, de Anacrucis, Nobody Body The World, Take on No, Tazuhin, The Drone Master, Windjammer Jammer 2 y Superasi que, por cierto, ayer estaban... Eh, un, fue un momento un poquito extraño porque había un montón de japoneses eh, en, comprándose xbox y publicándolo evidentemente ¿no? en sus cuentas de twitter eh, enseñando sus, sus su biblioteca, comenzando con su biblioteca me llamó mucho la atención, por ejemplo, que eh, eligieran juegos como por ejemplo Fear 2 con bueno, ese no, no, no me llamó tanto la atención porque es un juego de corte eh, terror japonés mezclado evidentemente con con un juego de tiros un juego de disparar y pegar tiros muy sangriento tiene tres partes, la verdad muy recomendable. Yo, este juego es un juego que tanto si lo podéis conseguir en algún en en Playstation, pues lo compráis. Y si lo podéis conseguir en, en Xbox, pues lo compráis. Y si lo podéis conseguir en Nintendo, lo compráis. Es un juego que realmente vale mucho la pena. Muy bien hecho para la época también, hay que decirlo. Todo, todo tiene su. De todo, pero, pero, y siempre después de un pero, todo es mierda, todo es toxicidad. Eh, dice, la adquisición de Bungie por parte de Sony se parece más a un acuerdo de activición, ya que Bungie seguirá siendo independiente dentro de CIE. Esto significa eh, que Destiny no será exclusivo de PlayStation ni de ningún juego del de, de, de, de, me, tra me trabo, me he trabado totalmente. Esto significa que Destiny no será exclusivo de PlayStation ni de ningún juego futuro de Bungie. Seguiremos publicando de forma independiente diseño de Bungie. ¿Es una trampa? Eh, y desarrollando creativamente nuestros juegos. Lo siento por romperos el, un poco el globo, un poco porque sí que va a entrar en PlayStation, eso es indiscutible, pero lo que dice Buki es, eh, no, nosotros son, vamos a abarcar, a, vamos a, a trabajar de esta manera. Esto, ¿quién lo dice? pues lo dice Tom Warren, que no es ni más ni menos que un... <ríe> el editor senior de eh, la revista de Verge, eh, especialista en todo lo relacionado con, con el mundo de los PCs, de las consolas, de Microsoft, eh, y bueno, pues alguien que desde hace mucho tiempo lo sigo y que no es que falle, es que dice las cosas como son. Eh, dice un dicho que la alegría en casa pobre dura poco. Creo que es un acuerdo de tirar el dinero si es como dice Tom Warren. Dice, por ejemplo, eh, lo con Gamer, ¿no? Dice, veo esto más como o busca el subtítulo de Call of Duty. Bueno, hay muchas reacciones. Bueno, aquí estamos ya con el Kena, no sé por qué hablan ahora mismo del Kena. No, no, o sea, explicándolo por qué hablan del Kena ahora, que no, no, no tiene nada que ver, no, no sé, no, no es el momento. Señores, no sé por qué estáis hablando del Tierra. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir un poquito. Sí, vamos a ver el... A seguir viendo el tema de Bungie, eh, Los de Level Up, eh, Sony Microsoft creyendo que compraron estudios que tenían las IP de Halo y Donkey Kong respectivamente. Son imbéciles. Eh, 3D Juegos eh, México, dice, Bungie se convertirá en un subsidiario, independiente, esa es la palabra que yo intentaba encontrar en mi cabeza antes, o sea, no, no es directamente, es como un socio, pero pone Sony compra a Boogie por 3.600, ¿no? O sea, asociado con Boogie, pero que no, pero además que lo deciden ustedes mismos, el estudio se convertirá en un sociedad independiente y mantendrá la creatividad propia y venderá los juegos en, en todas las plataformas eso, eso es así eh, bueno, pues va pues, a dejar un poquito ahí lo que son los juegos de Bungie eh, aparte de, de los Halo ¿no? eh, les dejamos por ejemplo la lista de juegos que tendrán eh, de forma gratuita tanto Playstation como Xbox, que son el Planet Waster, el Hidrofobia, el, el UFC eh, 4, el de el DLC este de Borderlands. Uno que se llama Una Of Books, no sé que es de, de Ubisoft, pues, no lo sé, perdón por la blog. Broken Force 5, bueno, estos son unos cuantos, la verdad es que no han puesto todos, pero bueno. Discord detalla su integración con PlayStation Network, perfecto, si, si ya antes no me gustaba Discord, ahora menos todavía, pero bueno. Al fin, no explican tampoco mucho, no Yo sé, deberían dejarlo un poquito. Sony y PlayStation seguirá haciendo adquisiciones, además de Bungie. Ni por hemos terminado. Muy bien Sony, muy bien, ya era hora, eh. Ya era hora, joder. Ya era hora. Sony al enterarse que Bungie no venía con los derechos de Halo. Fuimos timados. No, ni merga. <risa> Ay Dios mío, ¿qué creíais? Que os ibais a quedar con Galo. Soy lo más patético que he visto en mi vida. En mi vida he visto una cosa más patética que un pipero en el game preguntando si va a salir el, el próximo Call of Duty. Dios santo. Bueno amigos. Estas son las noticias de hoy. Eh, me gustaría decir. Bueno amigos, me gustaría ya despedirme por hoy de todos vosotros. Muchas gracias a los 160 suscriptores. Creo que ya somos ya. Somos una pequeña familia que estamos creciendo todavía. Mejorando los vídeos, intentando mejorar las cosas. Cada vez con más, se unen más amigos a, al, al canal. Al, algunos prefieren estar un poco detrás de las cámaras, aunque yo siempre le daré eh, su, su, su, su hueco ¿no? en, en todo aquello en, en, lo que estas, en, en lo que las personas me ayuden. Siempre intentaré ponerlos, eh, darles un reconocimiento, que es lo que cuando te te ayuda la gente, eh, pues, por ejemplo, el, el vídeo de la entradilla, que es de un amigo de, de Twitter, que lo ha hecho él solo y me parece increíble. De hecho, lo vamos a mantener durante mucho tiempo. O sea, a mí me parece muy, muy bueno. No lo estoy diciendo ya por cifrete, porque me lo han. No, no, no, es que cuando lo vi. Y digo, yo, hostia, macho, esto pásamelo, déjame ponerlo, incluso yo pidiendo, ya me lo. Déjamelo, ¿no? Porque es increíble, es muy bueno. Hombre, también siempre hay que hay que pedir permiso, siempre que se pueda, a, a todos aquellos. Oye, has hecho este meme y me, me gusta mucho. ¿no? ¿Me dejas ponerlo en, en, en mi vídeo? Y generalmente me dicen que sí. Yo, la verdad. Intento siempre, siempre, eh, en el caso de los, memes, de los memes, a lo mejor se me olvida mucho más de lo que debería. Porque siempre pienso que están ahí eh, para, para alegrar a todos y que, bueno, que, deberían de ser compartidos, ¿no? Por lo menos ese debería de ser el, o que creo yo que tenga que ser el, su cometido, ¿no? Y nada, amigos, espero que lo disfrutéis muy bien con los videojuegos. Yo seguiré con el Pokémon Arceus y seguiré también con el Animal Crossing. Este hombre de 40 años que ya no puede con su, su alma, ya necesita bastón. Voy a ir a tomar la pastilla de, de, de las Buenas Noches, eh, de artritis. Y, y de paso me voy a cargar a unos cuantos hijos de puta en el Division 1. Aunque el juego no es realmente tan bueno como el de Division 2. Yo que puedo y no como esos niños ratas de la vida. Hasta la próxima amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo en Toxic Game Channel. vuestro programa favorito.